Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 2.5 metros. ¿Cuánto tiempo tarda en regresar al punto de donde fue lanzada? Para solucionar este problema debemos considerar dos movimientos, uno de ascenso y otro de descenso. Asignemos un sistema de referencia, en este caso el eje de las Y, al tratarse de un movimiento vertical. Y analicemos primero el movimiento vertical hacia arriba. En el movimiento vertical hacia arriba podemos tomar como punto de partida el punto 0 del eje Y y como punto de llegada tomaremos la máxima altura a la cual llega la pelota que es 2.5 metros. En el punto de lanzamiento, en el punto cero debe haber una velocidad inicial, esa velocidad debe ser mayor que 0. y conforme sube el cuerpo la velocidad va disminuyendo hasta que en su altura máxima se hace igual a cero. Esto ocurre porque la gravedad actúa en contra del movimiento y en este caso la tomamos con valor negativo puesto que la gravedad apunta en sentido opuesto al eje de las y que lo tomamos como sistema de referencia y entonces empecemos por calcular la velocidad inicial para el ascenso de la pelota. Para calcular la velocidad inicial vamos a utilizar una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, 2g por el desplazamiento es igual a la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Reemplazamos y tenemos 2 por gravedad que vale menos 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el desplazamiento, que en este caso es punto de llegada 2.5, punto de partida 0, la diferencia sería 2.5 metros, igual velocidad en el punto de máxima altura es 0, menos la velocidad inicial que es el dato desconocido, Multiplicamos en el lado izquierdo de la igualdad y esto nos queda menos 49 metros por metro, metro cuadrado, sobre segundos cuadrados. Esto es igual, en el lado derecho el cero no tiene validez, lo cancelamos y nos queda tan solo menos velocidad inicial al cuadrado. Ahora aquí podemos también cancelar el signo menos que aparecen los dos lados de la ecuación, entonces nos queda 49 metros cuadrados sobre segundos cuadrados igual a velocidad inicial al cuadrado. Aquí sacamos raíz cuadrada para poder simplificar el exponente cuadrado de la velocidad inicial, la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo nos queda raíz cuadrada de 49 que es 7 metros por segundo. En el lado derecho podemos cancelar el exponente y tan solo nos queda velocidad inicial. Por lo tanto la velocidad inicial es de 7 metros por segundo. Con estos datos ya podemos encontrar el tiempo que tarda la pelota en viajar desde el piso hasta su altura máxima. Este tiempo de ascenso lo vamos a calcular con la ecuación de la velocidad que establece que velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Despejemos el tiempo, entonces nos queda b menos b sub 0, la velocidad inicial pasa a restar, y la gravedad la pasamos a dividir, entonces nos queda b menos b sub 0 sobre gravedad igual tiempo. Reemplazamos 0 para la velocidad, la velocidad inicial vale 7 metros por segundo, sobre la gravedad que vale menos 9.8 metros por segundo cuadrado, esto es igual al tiempo. Aquí podemos quitar el cero, entonces nos queda la división menos 7 sobre 9, menos 9.8 da 0.71 segundos. Esto sería igual al tiempo. Este es el tiempo de ascenso, el tiempo que tarda la pelota en viajar del piso hasta la altura de 2.5 metros. Entonces lo tomamos este como tiempo de ascenso. El tiempo de descenso es igual al tiempo de ascenso, pero vamos a demostrar, vamos a calcular ese valor, vamos a hacer el proceso para mostrar que efectivamente nos va a dar el mismo valor del tiempo de ascenso. Ahora consideramos la caída libre, y en la caída libre entonces tomaremos como punto de partida la altura desde la cual cae el objeto, que es 2.5 metros, y aquí lo tomamos entonces, el valor de Y inicial, como 2.5 metros. Y el punto de llegada ahora entonces será el punto 0 del eje Y, y la velocidad inicial para la caída libre en este caso es cero, y entonces con la ecuación de la posición, y igual y sub 0 más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, podemos reemplazar aquí los datos que conocemos, y vale cero, y sub 0 vale 2.5 metros, más la velocidad inicial que vale 0 por tiempo, más un medio, de menos 9.8, que es la gravedad, metros por segundo cuadrado, multiplicado por tiempo al cuadrado. Cancelamos cero por tiempo, en el lado izquierdo tenemos cero, igual 2.5 metros, más por menos es menos, un medio de 9.8 es 4.9 metros por segundo cuadrado, multiplicado por tiempo al cuadrado. Pasamos 2.5 al lado izquierdo de la ecuación, nos queda menos 2.5 metros, igual a menos 4.9 metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. Aquí podemos pasar este 4.9 a dividir, entonces tenemos menos 2.5 metros sobre menos 4.9 metros por segundo cuadrado. Y esto es igual a tiempo elevado al cuadrado. En el lado izquierdo hacemos operaciones, la operación nos queda 0.51, cancelamos metros y la unidad que queda es segundos al cuadrado. Esto es igual a tiempo al cuadrado. Ahora sacamos raíz cuadrada a los dos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, la raíz cuadrada de 0.51 es 0.71, y en el lado derecho se cancela el exponente con el radical y nos queda tan solo el tiempo. Hemos encontrado entonces el tiempo de descenso, el tiempo que tarda la pelota en bajar, desde su altura máxima hasta el piso, que es de 0.71 segundos. Como el problema, nos pedía el tiempo que tarda la pelota en subir y en volver al piso, entonces para encontrar este tiempo lo que vamos a hacer es sumar el tiempo de ascenso más el tiempo de descenso. Entonces, este tiempo total sería igual a 0.71, que es el tiempo de ascenso, más otro 0.71 que corresponde al tiempo de descenso. Así, entonces, el tiempo total que tarda la pelota en subir y en volver a regresar al piso es de 1.42 segundos.